Hola a todos, en este video les voy a compartir lo que significa soñar con tu ex. Sin duda uno de los sueños que más desconcertados nos puede dejar después de tener un mal sueño pesadilla, es soñar con nuestra ex pareja y más si ya superaste esa relación o si ambas personas ya reiniciaron una nueva vida. Entonces, puede ser que te preguntes por qué sueño con mi ex. ¿Y qué significa soñar con mi ex? Si quieres saber qué significa soñar con tu ex y crees que hay un contexto más a fondo que descubrir sobre este sueño recurrente, en este video, conocerás algunas de las razones más comunes que te ayudarán a identificar por qué sucede esto. Las razones más comunes que puedan estarse revelando en tus sueños son las siguientes. Número 1. Estás en un estado de decepción o negación por las situaciones que vives en tu presente consideras que tal vez antes estabas mejor y te niegas a centrar tu mirada en el hoy. Número 2. Quedaron algunos temas o conflictos pendientes que te hubiese gustado solucionar en esa relación. Número 3. En una parte de ti o de tu inconsciente existe nostalgia por los momentos compartidos. Número 4. Tienes inseguridad y miedos que se reflejen en estos sueños sobre cosas que te lastimaron y no quieres repetir. Número 5. Aún no perdonas el daño que te causó y necesitas sanarlo. Número 6. La relación tuvo un desenlace en muy malos términos. No se cero el ciclo adecuadamente. Número 7. No pudiste despedirte o abrazar a esa persona por última vez. Número 8. No llevaste un duelo sano. Número 9. Es una persona irreemplazable para ti, que no crees volver a encontrar y un lo lamentas. Número 10. Algunas promesas o ilusiones nunca se olvidan. Y así ya hay más razones por las que puedas estar soñando con tu expareja, pero sí es importante mencionar que para descubrir exactamente qué significa nuestro sueño, será necesario analizar varios factores o características que tengan relación con la realidad y el sueño, en este caso si hay algo que en específico identifiques, que tenga conexión con algún suceso que aconteció en tu relación, por ejemplo... Algunas situaciones que marcaron tu vida para bien o para mal con esa persona, o algunas situaciones que nunca pasaron y hubieras deseado que pasaran y se están manifestando a través de estos sueños, así también alguna acción buena o mala que haya tenido repercusión de esa persona en tu vida, todos estos factores tendrás que analizarlos, ya que si tu memoria recibió y guardó esos recuerdos para revivirlos en tus sueños se pueden estar manifestando inconscientemente. Si no pasaste un proceso de duelo adecuado y no lograste superar una ruptura de una manera sana, será necesario que busques la ayuda de los expertos. Ya que si estos sueños te están afectando y sobrepasan la realidad, es posible que también debas hablar con él o con ella para poder cerrar una herida que nuestra mente mantiene abierta. Solo si crees conveniente, intenta hacer las paces y solucionar todo aquello que creas conveniente. Y recuerda las razones para soñar con tu ex son diversas y no siempre tienen que ver con los sentimientos, tal vez puedan ser solo manifestaciones de los deseos de nuestro subconsciente.